Hemos visto empresas que no han podido ni presentarse a nuevas adjudicaciones por una mala praxis previa. Empresas que han incumplido contratos con la Administración y que han incumplido convenios con los profesionales. Empresas que han traído ambulancias ya retiradas por viejas inservibles en otros territorios. Empresas que han despedido a profesionales por el mero hecho de denunciar inculcaciones de derechos gerentes que han preferido pagar indemnizaciones conseguidas con dinero público a respetar los derechos de las plantillas. Para nosotros la alternativa es apostar por mejorar la sanidad. Eso pasa por no subcontratar estos servicios, dejando la gestión en manos privadas que solo buscan ese beneficio económico. La alternativa que planteamos apuesta por mejorar, pasa por publicar los servicios, por publicar las ambulancias de este país, tener el control total de la sanidad y poner a las personas por encima de los beneficios públicos. Es una apuesta decidida por una mejor sanidad pública, en definitiva.